Se queda pillada a veces. A van, a van. A van. Vamos a sacar petróleo de esta, venga, eh. Tienen que estar yo creo a lo que le peta a la memoria a esto? Vamos, tiene salida a Julio! ¡Julio, Julio, Julio! vamos, vamos! ¡Vamos, Bien, eso, Pero eso es el juego, tío. El juego fácil.